soy más gaming y estamos en este wcr 8 ya estamos aquí después de este rally de finlandia que bueno pues tuvimos algunos percances pero fueron leves y bueno era solo pues estar pendiente un poco ahí y bueno pues terminamos primero seguimos arriba y bueno pues lo terminamos con éxito ahora ya pues estamos en la agenda hasta llegar al último rally que es el de supuestamente el de gales Vale, vamos a ver a nuestro... Nuestra gestión, vale, a ver cómo está Está descansada, vale Entonces, lo que vamos a hacer aquí Bueno, descansada Este, menos este que tiene un... Este meteorólogo que está muy bajo Bueno, así, así, vale Vale, vamos a cambiar Ahí cambiamos, vamos a ir cambiando a los meteorólogos que tengan a seguir chicos, ya estamos aquí en la temporada de Gales y bueno, vamos a empezar por Brenning, que son 6 kilómetros, ¿vale? Y Brenning al revés, esto es lo que yo quería, ¿veis? Brenning es decir recta, lo que es la etapa bien y luego pues al revés, así es como se tendría que hacer. Tenemos, ¿vale? 6 kilómetros con 40 y bueno, los de igual, 6 con 41. A ver, estas etapas, ¿vale? Suele darse mucho, muchísimo la lluvia, ¿vale? Entonces, seguramente todas, menos la última puede ser que nos encontremos con lluvia, o no. Pero se suele dar mucho la lluvia, entonces tenemos tormenta 100%, lluvia 100%, todo 100% de lluvia, ¿vale? Chicos. Es, esta es mediodía y la otra, lo único que, que cambia es que es tarde noche. Vamos a seguir y empezamos por la primera, chicos. Brenning. Vale chicos, pues vamos con la segunda Breaking reverse Y vamos a ver qué tal se nos da Es que no hemos man... De momento no hemos roto nada del de coche Lo único, media. ya sabéis, es el polvillo que tiene Que graba este pesado sobre Pero no hemos manchado nada Así que vamos a hacerlo al revés directa, Y a ver qué tal se nos da 2, 50, A ver que tal chicos cima. Hay que tener cuidado ahora, eh Fijaos cómo se va. Habéis visto. Mira, mira, mira, mira cómo se va el coche. esto hay que tener muchísimo cuidado. Imaginaos con un volante. Bueno, la ha cagado. Vale, ya estoy mal con el tiempo, ¿veis? Ya ha gastado 8 más 3 segundos. Vale, voy a reiniciarla, vale, chicos. Que me... que me he liado muchísimo quiero otra penalización No puedo me meter más de una, sino el tiempo Puedo bajar de posición y no quiero Bajar de posición, ¿sabéis? Y cima, freno para derecha, fondo se cierra 2 Larga, vale. Ahí está, ahora sí Izquierda 5 y sigue al medio 50, sobre cima Derecha 5, apache a izquierda 6, freno se cierra 3 Vale, vale, y que me salía Y derecha a fondo, se cierra sobre cima Izquierda 5 larga, 30 Derecha 5 abierta, 50 Izquierda 3 abierta, 100 Derecha 4, corte a izquierda, fondo por puerta, 30 Cuidado, freno cima a derecha, 3 e Izquierda 4, corta Hay bastante cuidado aquí A derecha 3, se cierra e Izquierda, fondo, se cierra, 30 Y e derecha 4, nada de corte, 30 e Izquierda 4, larga, freno Para derecha 1, sin corte, 40 Derecha 4, 150. <risa> izquierda 4, abierta por puerta sobre asfalto. E izquierda 3, 30, pase. Y derecha a fondo, pases de cierra 4, 50. Vale, y ya saca, la sacamos verde. Cuidado, izquierda 5, freno a derecha, 4, corta por puerta <risa> sobre grava. derecha a fondo a izquierda a fondo 50. No, mira, chicos. No la Se cierra Se agua. a izquierda a fondo, 50. Se da la vuelta ahí, chicos. a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 5 horas con 10 minutos y 508 segundos Vale, nos hemos quitado la penalización del medio Genial, chicos Vale, pues ahí vamos a darle al revés Bueno, revés es lo mismo Es la misma etapa solo que al revés Así que me voy a ahorrar la repetición, ¿vale, chicos? Y bueno, ahí estamos vos bueno, sí, tenemos la penalización en la clasificación general Ahí tenemos 10 horas y 22 minutos con 580 segundos, ¿vale? vale Vale, vamos a la service a ver qué hay. Vale, nuestras siguientes etapas son Huffren de 6 kilómetros y luego Cream Horn al revés, con 4, con, 5, con 4 kilómetros, 52. Sí. Perdón, que me he liado. 6 kilómetros con un. 6 kilómetros con uno y luego 4 kilómetros con 52. Kilo. Eso, kilómetros, sí. Vale, la po stage es Gran Horn Perdón, lo siento. Y luego Jafren. Vale, vas a ver cómo están las reparaciones. Hemos tocado bastante el motor aquí Hemos tirado mucho de motor en esta etapa Así que quizás es lo que más se ha, se ha visto así un poco pues, dañado Por lo demás el turbo está bien, un 89%, La caja de cambios también Y la dirección poquito pero bien Vamos o sea, al automático, se puede reparar todo perfectamente Reparamos Sí vale ahí estamos pues vaos con jafren chicos aquí tenemos el tiempo es amanecer vamos a amanecer tenemos nubes y claros y hay lluvias y la última lluvia total vale vamos allá Vale, pues salimos de momento sin lluvia Y durante el, la etapa pues pues puede ser que nos llueva nos, nos, nos va a llover seguro, ¿vale? Tenemos un 85% Va a estar ahí, ahí, mezclado yo creo Vale, vamos con jafre ahí vamos en corte, izquierda 5 largas, sobre cima, 60. Izquierda 4 sobre cima y derecha 4 sin corte sigue. A izquierda a fondo larga parte sobre cima. A derecha 3 sigue. A izquierda 5 corta sobre salto y freno para izquierda 3. A cima para derecha a fondo. 40 izquierda 3 corta se cierra, derecha 4 sin corte, silla al medio y se estrecha, salto 50 derecha 4 corta, a izquierda 5 baches. y derecha 4 muy larga, abierta por puerta perfecto, o sacamos verde, Y y me daba corta, ahí clic y me daba chicos, veis, Había. ahí nos llueve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 Bache a derecha 5, bate 6 izquierda 5, se cierra por puerta. Y derecha 5, contra sobre bache 30. Y cuidado, salto a izquierda 4 sobre cima. Uff, sí, que me daba la vuelta al coche, chicos. ¡Oh! E izquierda 5 abierta. Derecha 4, baches sin corte, 40. Dereza 5, sigue sobresalto, 30. E izquierda 4, 30. Izquierda 3, nada de corte, muy larga, abierta, baches. A cuidado, freno para horquilla derecha 50. Y derecha 4 sin corte 50. Izquierda 6 larga se cierra acima. Izquierda 5 muy larga se cierra 3 media en cruce 30. Cuatro sobre cima, cuarenta Cuidado, izquierda cuatro cortas sobre bache y salto, treinta Derecha a fondo, 40. Izquierda cinco corta, derecha tres baches sobre cima, abierta larga, 40. Izquierda 5, abierta, larga, 60. Izquierda 4, contra contrapenalte a base. Y derecha 4, corta, abierta, media, 100 baches Derecha 5, media, meta. Vale, perfecto, ahí está, chicos, 4 horas con 30 minutos y 703 minutos, ahí está, segundos, perdón, joder. Vale. Se nos ha hecho un poquito largo, la verdad, el rally de Gales, eh. Pero. Bueno, el salto que he metido ahí, chicos. Dios, yo creo que me daba la vuelta ahí. ¿eh? Ahí estamos chicos Perfecto Con esa penalización que seguimos 14 horas y vamos acumulando tiempo Y vamos a la Power Stage Great Horn Vamos a por ella Fondo 50 Derecha 5 media Y derecha a fondo se cierra 3 abiertas A izquierda 5 corta a derecha 4 A izquierda 5 A derecha 3 corta a izquierda 3 abiertas A izquierda 4 corta abierta 50. Pache a izquierda 5 corta, 250. Cuidado, derecha 5 e izquierda 4, bache, 50. Derecha 6 se cierra muy larga. A izquierda 4, abierta, larga. 5 a izquierda 4. A derecha 5 a izquierda a fondo. Y derecha 3 sobre cima, capa afuera. E izquierda 4 abierta. Y derecha 4 se cierra. A izquierda 3 media. A derecha 3 abierta, 150. Corta, 30 Derecha 5, sobre cima Izquierda, fondo, 30 Izquierda 4, se cierra A derecha 3, se cierra Izquierda 3 A derecha, fondo, se cierra 4 Corta, izquierda 3 A derecha 3, para izquierda 3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 Media a izquierda 5 larga. Y derecha 6 se cierra 5. A izquierda 5 abierta para meta. Vale chicos, pues ya hemos terminado la última, la Power States Pegales. Terminamos primeros. Hemos acumulado en total 18 horas. 18 horas con 775 segundos. Está muy bien. Y ahí estamos chicos primeros, ahí estamos con Julius Tarnes segundo con 18 horas 26 minutos y 62 segundos Pero la, la rebata puesta puesto a Jan Solens, que está tercero con 18 horas 32 minutos 44 segundos Y luego Dennis Ransdorf run el último con 18 horas y 53 minutos Así que Julius Tarnet ha subido un poquillo ahí a la parrilla, chicos. Muy bien, pues ya hemos terminado ese Rally de Gales. Hemos terminado esta categoría, chicos, por todo lo alto. Ahí estamos con 168 puntos, ya son las 106 y Julius Tarnet 80 puntos, chicos. Ha sido un Rally, una jornada y categoría de y una categoría de olvidar. Lo hemos hecho genial, ahí estamos con todos los rallies, primero con 168 puntos el total. Y bueno, ahora nos van a dar muchas cosas, ya lo veréis. Ahí estamos con 20 dólares de más que nos dan 48 dólares con, 8, con 869. No, 68. Perdón, coma 800. Perdón, 48 mil dólares con 869. Con 869, ¿sabéis? 2.000 casi de experiencia, llevamos a nivel 15, la reputación genial está muy buena. Y por 3 de moral. Volvemos a subir en la moral, chicos. Así que está muy bien. Ahí ganamos el trofeo en invertir en más de 16.000. Lo hemos hecho muy bien. Reparaciones en el próximo rally. Objetivo conseguido. Subimos a 2.000 más. Tenemos 58.929 dólares. 210 de experiencia. Subimos a 16. Al nivel 16 ya. Y bueno, pues está todo hecho. Ganamos un nuevo miembro del equipo. Pues tiene mucho menos. Es un... En belga, Riley Larson, que tiene reputación nada más, reparación de un 21, pero está muy bien. Vale chicos, pues yo creo que ya hemos, con esto hemos concluido esta jor estas jornadas y esta categoría junior wrc Ahora subiremos a la categoría superior a la WRC2 de manera privada y tendremos pues una prueba muy muy sencilla que nos hará pues nos hará medir en, en qué nivel estamos y, y bueno pues un poco para posicionarnos el coche que deberíamos necesitar acorde pues a, a cómo estamos vale ahí está chicos hay un nuevo objetivo de escudería disponible vale tenemos un punto de más de disponibles tenemos dos así que vamos a gastar vamos a aumentar la cantidad de eventos disponibles ahí está y vamos a empezar por la categoría financiera aunque ya de momento no vale bueno yo creo que en el siguiente punto ya nos vamos a ir a equipo y hemos ido desbloqueando vamos a seguir desbloqueando equipo y luego ya nos iremos a habilidad rendimiento ta ta ta ta vale genial eso está ahí vale correo objetivo alcanzado ahí está que aquí está el correo, los costes que hemos hecho que son 1.600 de frenos suspensiones 800 turbo de lo que menos hemos gastado 483 motor 1952 el motor es lo que más hemos daño en estas etapas pues es lo que más desgasta Luego la transición, la transmisión perdón 740 que también lo pongo hasta muy poco pero lo suyo Dirección 663 Y carrocería 1472 Coste 7.710 dólares Pagamos ahí Nuestros dólares tenemos 43.000 dólares Nos quedamos en mil Genial Y bueno pues aquí tenemos el puesto final ganamos 20.000, estamos primeros, vale, el objetivo alcanzado, y nuestro próximo rally, el próximo rally que es Gales, aquí lo teníamos, y bueno, lo hacía lo siguiente, las carreteras que re... las carreteras que recorren los bosques galeses no son especialmente difíciles, pero tienen cierto peligro, y resbalan mucho, cuando he dicho, veis que resbalaba, no me equivocaba, mucho cuando está, está, están, están, están cubiertas de barro y además debes evitar a toda costa los troncos amontonados junto a la carretera Es decir, hemos hecho muy bien evitando el barro y muy bien concentrándonos en eso, en eso En ese barro movedizo que tanto nos molestaba El tiempo siempre es impredecible, como he dicho, ha cambiado mucho Nos ha hecho sol, ha llovido y puede haber niebla, nos ha hecho niebla, me parece también. Muy bien, chicos, pues aquí tenemos nuevos objetivos. El objetivo a corto plazo está ahí. Y el corto a medio plazo es unos enigmáticos de tipo duro. En dos rallies. Vale, pues genial, muy bien. Vale, ahora ya, chicos, entramos pues en estos dos eventos. Vamos a ver cómo está la gestión. A lo mejor tengo que hacer descansos. A ver. No, está perfecta ¿eh? De hecho puedo contratar a uno A ver Pues voy a contratar A Berna y Irland Otro A otra chica griega Que tengo un 51 Si, sí, lo necesito Vamos a pillar dinero Vamos a pillarle por un Y lo vamos a cambiar Que descanse Vale, vas a cambiar los agentes Porque Vale Elana, ponemos elana Cambiamos ahí Y vamos a poner Un inlay mecánico A ver eh, Vale Tenemos a Jordan Palacios, a italiano Y fisioterapeuta Y Brian Lynch Que ha pasado de nivel Ahí podemos ponerle también Y bueno yo como chicos que puedo Hacerme otra etapa perfectamente Perfecta que tenemos aquí eh, pro de constructor o carrera histórica tenemos nada más. Hemos hecho las dos. Vale, pues vamos bien, damos el descanso. Y aquí pues hacemos condiciones extremas, chicos, para ver qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Vale, eso hacemos. Vale, volvamos con esta de condiciones extremas y lo dejamos aquí, chicos. Esto es en el rally de Cataluña, aquí en España y ya está vamos a jugar esta ahora tendré que elegir qué coche eh, quiero en la siguiente categoría y lo dejó y, y lo dejamos por aquí chicos ya hasta el siguiente vídeo que hagamos ya en la nueva categoría ya ya subiendo de categoría vales de noche en el panel tenemos la suspensión gravemente tocada, lo, lo, lo, lo volante, la también, y el volante también, las ruedas también y el, lo que es el sistema de frenado también, vamos a ver qué tal se nos da, y bien. nos hemos volteado por ahí, esto nos puede recortar tiempo, a lo mejor si rally es España, no sé cinco, por qué me da, pero ahí me caigo, vale, no, no me caigo. sigue vale carretera ahora genial y freno a derecha 4 sobre graba a derecha 1 vale graba a izquierda a fondo se cierra 4 perfecto ahí a izquierda 4 se cierra a derecha 3 corta para cruce izquierda a derecha 4 sube Izquierda 5, vale, a derecha 4, arriba. corta, se encuentra. Izquierda 5, a derecha 3, se cierra sobre cima. E izquierda 4, cuesta y derecha 4, sigue sobre cima, 30 4 sigue, freno para izquierda 3, corta sin corte sobre asfalto 50. Cuidado, freno para recto e izquierda sobre grava 30. Y derecha 5, larga se cierra bache. Izquierda 3, 20. Derecha 1, media, se cierra. A cuatro, sigue, baches, a, cuidado, derecha, cinco, vale pues lleva chicos genial subimos a cinco mil dólares 33 33 mil dólares y la moral no nos ha subido subimos un poco más de experiencia ciento más 145 de experiencia el próximo dentro de el próximo nivel dentro de 421 de experiencia vale Vale chicos, pues ya estaría Vale, de momento vamos muy bien ahí Y nos pide más Yo creo que esto ya... Nada, descanso Descanso Y ahora ya firmamos contrato con la... Del... A ver, ya si lo siguiente será contrato Será contratar la siguiente temporada Ya hemos hecho la primera y bueno, pues hay que continuar con la primera. Hay que continuar con la que viene, claro. A ver con qué temporada nos viene ahora. Descansamos por dos. Y ahora pues nos dirá... ...que firmamos. Y nos dice que no podemos avanzar. Vale. Fin de la temporada dice. Ahora que esta temporada ha finalizado...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 A ver. Vale, podemos seguir con Junior, ¿vale? Con la categoría WRC Junior. Pues ya si nos metemos una WRC 2 Pro, será mucho mejor. Así que mmm, vamos a ir alcanzando la temporada 2 Y luego nos vamos a coger el Citroën Total WRT que el, que el Ford, vale RS2 pues es como más avanzado El Ford Fiesta, perdón Yo prefiero el, este el Citroën Total Y vamos a ver qué tal nos va Vale, seleccionamos ahí Dice no puedes reclutar a, a nuevos miembros porque no hay espacio suficiente, vale ¿Quieres sustituir a un miembro de la reserva si no perderás? Sí. Vale, ahora ya entramos en lo que es la, dire la dirección financiera. Con otro con otro pol, ¿vale? Que es español. Entonces la dirección financiera se va a encargar que, que tengamos dinero a la hora de pagar. A la hora de pagar todos los, bueno, los costes de reparación y todo que vayamos haciendo. Y se va... Encárgate que podamos pagar Claro que tengamos ese dinero para poder pagar Y los gastos Entonces, pues sí, vas a coger Aquí el español Y podemos Vale, un agente Pues sí, vas a coger a Harold Jaramillo Americano Por 4.669 400... dólares Vale Ah, no puedo Vale, voy a vender a uno Voy a vender a este a Patricia Nielsen que tiene muy poco ahí está renovada y vas a cogernos a Harold eso es vale pues aquí no está, nos está diciendo la dificultad yo no la toco yo sigo con la misma dificultad fácil intermedio comenzamos vale Dice, bienvenida a tu nueva escudería, una nueva temporada, está a punto de empezar, suerte en la carrera por el título vale. vale chicos, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, espero que hayáis disfrutado mucho del último rally de esta temporada junior Ya estamos en la WRC2 Pro privada, que ya es privada, y bueno, ya de aquí a la WRC mundial, que será pues el campeonato, con pues vamos, de hecho ahora vamos a vivir muchas más etapas más largas, ya lo veréis, y más duras, pero a partir de la WRC es lo que es el país entero, ya con una jornada completa. Es decir que son bastantes etapas no me acuerdo pero son más de cuatro etapas vale entonces de, son más de ocho etapas entonces pues mmm, ya me